Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a continuar con el caso número 2 de valor absoluto, haciendo ejemplos de cómo se puede aplicar este caso. No siendo más, comencemos. Cuando tenemos el caso número 2 tenemos lo siguiente, tenemos que Valor absoluto de A cuando es mayor a B va a ser los A menores a menos B unido a mayor a B. Esto de igual forma lo podemos ver como la variable X y B es un número, o sea que A se convertiría en X. O sea que X es menor a menos B unido a X mayor a B. Vamos a trabajar con esta notación en X, pero sabemos que X es lo mismo que decir A. Pues vamos a desarrollar ejemplos aplicando este caso. Tenemos este ejercicio. Valor absoluto de 1 menos x mayor a 3. Aplica ese caso. Valor absoluto de x mayor a un número. O sea que vamos a trabajar con esta consideración. Entonces 1 menos x, en este caso va a ser x, va a ser menor a menos b. Pero ¿quién es b? Es 3, quedaría menos 3. Y para el otro queda igual, 1 menos X, mayor a B. ¿Pero quién es B? 3. En ambas ecuaciones despejamos la X. Este es positivo, pasa con signo contrario, quedaría menos 3 menos 1. Ahora, como la X tiene signo negativo, voy a pasar esto, quedaría menos 4, cambiando el sentido de la desigualdad. Ya no va a ser... Ya no va a ser me menor, sino mayor. Quedaría mayor y quedaría sobre menos 1. Menos por menos nos daría más, quedando x mayores a 4. Ahora venimos allí. Positivo pasa con signo menos, quedando 3 menos 1. 3 menos 1 nos da 2. Y ahora, ese signo negativo lo voy a pasar al otro lado, eso es un menos 1. Quedaría x mayor a 2 sobre menos 1. Pero no olvidemos que como pase con signo negativo, debe cambiar el sentido. Entonces no quedaría menor, mayor sino menor. 2 dividido a menos 1 nos quedaría x menor a menos 2. Entonces tenemos los x mayores a 4 y los x menores a menos 2. Estos los vamos a ubicar en la recta numérica para encontrar la solución del ejercicio. Vamos a graficar ahora estos valores en la recta numérica. Los x mayores a 4 los ponemos por acá. Vamos a hacer 4, que era para este lado, que es positivo. Y menos 2, menos 2 quedaría en sentido contrario. Entonces dice 4, los mayores. Entonces tomamos, como es abierto... Porque no es mayor o igual, queda una bolita abierta. Y trazamos la línea que va hacia adelante. O sea que estos van a ser los mayores. Iría hacia adelante. O sea que todo esto va a ser respuesta. Ahora, menos 2. Los menores a menos 2. Entonces, estaría ubicado acá. Iría hacia atrás. Son los Menores Quiere decir que va en el sentido contrario pues ¿La respuesta cuál sería? Como es abierto Y es la unión Toma ambas respuestas Quiere decir que iría desde Menos infinito Hasta menos 2 Unido Porque este espacio no hay nada De 4 infinito positivo No olvidemos que Siempre que ponemos paréntesis es porque es indeterminado para los infinitos. Siendo esta la respuesta del ejercicio. Quiere decir que va desde menos infinito a menos 2 unido a 4 infinito positivo. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Tenemos este siguiente ejemplo. Valor absoluto de x medio más 5 mayor a 5. Aplica el caso 2, vamos a reemplazar la X, en este caso X va a ser X medios más 5 menor, como acá es B, quedaría menos 5. Esto está sumando, lo vamos a pasar a restar, quedaría X medios menor a 5 menos 5, esto nos daría menos 5 menos 5, esto nos daría menos 10. Ahora, este 2 está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Quedaría x menor a menos 20. Quiere decir que esta sería una solución. Ahora miremos para el siguiente caso. Dice x medios más 5 mayor a 5. Esto está sumando, lo pasamos a restar. Quedaría x medios mayor a 5 menos 5 5 menos 5 nos da 0 este 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar todo lo multiplicado por 0 pues nos da 0 va a quedar que x es mayor a 0 o sea que vamos a tener dos respuestas menos 20 y los x mayores a 0 vamos a graficarla en el plano cartesiano tenemos entonces estas respuestas x menores a a menos 20 y los x mayores a 0. Empecemos con la primera, menos 20. Quedaría como por acá, como en menos 20. Como es abierto, es borita abierta, dicen menores, o sea que va hacia este lado. Estos van a ser los menores. Ahora, mayores a 0, también es abierto y va hacia adelante. Quiere decir que va de 0 hasta infinito positivo. Entonces, la respuesta sería... Va desde menos, 20, desde menos infinito, coma menos 20, unido 0, coma infinito positivo. Esta sería la respuesta. No olviden que unimos la, ambas respuestas, puesto que mi, mi caso me dice que debo unirlas. O sea que aquí, esta es la solución del ejercicio. Con esto concluimos...